Yo siento en este momento que se está derramando El poder sanador del Espíritu Santo Se siente en la iglesia, se mueve con poder El Espíritu Santo se va moviendo, se va moviendo El Espíritu Santo se va moviendo, se va moviendo Se mueve aquí, se mueve, se mueve aquí, se mueve El Espíritu Santo aquí se está moviendo Se mueve aquí, se mueve Se mueva, sea lo que se mueva dentro de tu corazón, y deja lo que se mueva, deja lo que se mueva, idea lo que se mueva dentro de tu corazón. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, el Espíritu Santo se mueve con poder, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, el Espíritu Santo se mueve con poder. Déjalo que se mueva, que se mueva, sea lo que se mueva dentro de tu corazón.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 que el Espíritu Santo se mueve con poder Y deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva dentro de tu corazón Y deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Dijo que la iglesia no se goza